¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Arceo y me gustaría iniciar esta serie de herramientas para ustedes preguntándoles qué significa la raíz de 2. ¿Qué es la raíz de 2? Ustedes me pueden decir, bueno, es que sale al resolver una ecuación muy sencilla que se llama x cuadrada menos 2 igual a 0, que tiene que ver históricamente con, con el área de un, un cuadrado. ¿sí? Si ustedes quieren que el área de este cuadrado pues sea 2, 2 unidades cuadradas, pues tienen que resolver una ecuación muy parecida a esta. ¿no? Eh, donde x pues, va a ser la longitud la incógnita, de la longitud de este cuadrado. Sabemos que, como es un cuadrado, también la base vale X. La base vale X, la altura vale X, el área es la que vale 2. Y por lo tanto, base por altura, pues eso nos va a dar el área. Dos unidades, en este caso, estamos imponiendo dos unidades cuadradas multiplicamos x por x y nos da x cuadrado si este 2 pasa restando, pues tenemos la ecuación si sacamos raíz cuadrada a raíz cuadra, al cuadrado de x pues vamos a obtener x sin embargo al sacar la raíz cuadrada de 2 pues obtenemos nuestro número algebraicamente tenemos otra solución que es la negativa, por eso ponemos solución 1 y la solución 2 como menos raíz cuadrada 2. Tenemos dos soluciones, en este caso x es la longitud y por lo tanto nuestra respuesta es la, eh, la cantidad positiva, no la negativa. ¿sí? Porque estamos hablando de área, de longitudes eh, sabemos que las longitudes pues, son positivas, no, no tiene sentido hablar una longitud negativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, geométricamente la solución es positiva, algebraicamente, ¿sí? algebraicamente tenemos dos soluciones para esta ecuación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Que yo meto raíz de 2 en una calculadora ¿sí? pues tengo esta expansión racional entonces en la secundaria pues podríamos hacer cosas como estas ¿no? eh, decir que la raíz cuadrada de 2 pues era igual a 1.4142 pero esto no es cierto y vamos a ver por qué y en ingeniería solemos usar este símbolo que es, se aproxima a 1.4142, que es la manera correcta. La raíz de 2 se aproxima a este número. Vemos que la expansión decimal pues es más, más larga, ¿sí? de hecho es infinita. Vamos a ver qué significa eso. A continuación. Resumiendo un poco, los números racionales cumplen con las siguientes características. Son números fraccionarios P y Q, donde P y Q son enteros. Pero... Q no puede ser ¿sí? Además, vamos a pedir que P y Q no tengan términos en común. ¿sí? A, ese, a esa definición se llama coprimos, que P y Q sean coprimos. Es decir, no tienen términos en común. Finalmente, les preguntaría, ¿raíz de 2 es racional? Bueno, para contestar a esta pregunta, vamos a suponer que sí lo es. Es decir, si lo es, entonces tiene que haber una fracción, una fracción que... Raíz de 2 pues sea equivalente, ¿no? Que raíz de 2 sea equivalente a la división entre P y Q, donde P y Q pues son enteros, son enteros y son coprimos. Q no puede ser el 0, lo estamos evitando si pues no tenía sentido. Son enteros, son coprimos. Es decir, esta es la clave. Si son coprimos, no existen términos en común. Es decir, esta fracción es la más sencilla posible. No puede simplificarte esta fracción. No tienen términos en común. ¿sabes? Esta es la clave de todo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente. Lo siguiente es, si esto pasa, es decir, si raíz de 2 fuera un número racional, yo lo puedo escribir de esta manera, porque así si escribo todos los números racionales, al elevarlo al cuadrado, ¿qué pasa si elevo esto al cuadrado? Aquí me va a quedar, pues, 2, porque la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, pues me va a dar 2, y aquí me va a dar p cuadrado entre q al cuadrado. El de arriba multiplica el de arriba, el de abajo al de abajo, y me queda q cuadrado en p cuadrado. Una vez dicho este recordatorio, esta nota, el Q está dividiendo. Por lo tanto, puede pasar acá multiplicando. Por lo tanto, si multiplica el 2, me va a quedar 2 por Q al cuadrado es igual a P al cuadrado. Y esta expresión es la clave de todo. ¿Por qué? Porque qué significa tener esta expresión? El significado es el siguiente. Aquí estoy diciendo que Q es un número entero. Claramente no es el cero. Y lo leo al cuadrado, pues me va a dar un otro número entero. Q al cuadrado es entero. ¿Sí? P al cuadrado es otro número entero. ¿Sí? Claro, ¿no? Está claro, obviamente, multiplicando dos números enteros, pues me va a dar un número entero. 2 por otro número entero, pues me va a dar un número entero. ¿Pero qué significa? Dice que P al cuadrado es un número par. ¿Por qué par? Porque P al cuadrado es divisible entre 2. ¿Sí lo ven? Si yo este 2 lo paso para acá, está multiplicando, va a pasar dividiendo, me va a quedar que... Q al cuadrado es P al cuadrado entre 2. ¿Qué significa P cuadrado? Pues P cuadrada es P por P. Pues 2 sigue siendo 2. Y lo que tenemos es que P tiene que ser divisible entre 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Q cuadrada pues es un entero. ¿Sí? Es el cuadrado de un entero. Recordamos. Es el cuadrado de un entero. Pues esto tiene que ser simplificada, es una fracción que puede ser simplificada es decir p es divisible entre 2 p, como es divisible entre 2 pues es un número par p es un número par, por lo tanto tiene que ser de la forma 2 por k ¿sí? donde k es un número entero ¿sí? k es entero 2 por un entero pues me va a dar un, otro entero que es p ¿sí? tenemos que q cuadrada pues igual a P cuadrada entre 2, ¿sí? Pero P cuadrada, más bien P, es 2K. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituirlo aquí. P es 2K entre 2, ¿sí? Por lo tanto, pues tenemos 2 al cuadrado, pues 4, ¿sí? K al cuadrado, pues es K al cuadrado entre 2 que teníamos antes. Simplificando la fracción, nos da 2k al cuadrado. ¿sí? Este 2 divide el 2 que está aquí, nos sobra 1, es 2k al cuadrado. Y por lo tanto, lo que implica es que... 2 tiene que dividir acá, cuadra, a q al cuadrado. ¿sí? 2 divide a q al cuadrado. Pero eso... Pues ya... No es posible. ¿Por qué? Porque son y Q son coprimos, lo que estamos diciendo es que, tanto P es un número par, y Q cuadrada es un número par es decir, otra vez, si pasamos dividiendo acá pues vamos a tener esto de aquí, ¿no? que este 2, tiene que dividir a Q ¿sí? ¿por qué? porque recordamos que Q al cuadrado es Q por Q entre 2, pues este 2 tiene que dividir a Q. ¿sí? Tiene que dividir a Q, pero eso no es posible porque si divide a Q, entonces Q es un número par y P es un número par, pero eso no es posible porque partimos de la suposición de que eh, se fueran coprimos, es decir, no tienen num eh, términos en común, y lo que estamos concluyendo es que tanto Q es par y P es par. ¿Sí? Y esto es falso. Y por lo tanto no es un modo racional. ¿sí? Partimos de que sí lo es y llegamos a una falsedad, a una contradicción. Y por lo tanto la respuesta de esta pregunta es... No, raíz de 2 no es un número racional. Hay números que son racionales. Es decir, se pueden expresar como una fracción. Ya vimos las reglas. Tienen que ser dos enteros, uno puede ser cero. Y hay números que no son racionales. A estos números pues, se les conoce como los números irracionales. Si no son racionales, pues son irracionales. Por ejemplo, raíz de 2, también pueden mostrar, eh, ver, y que también raíz de 3, de la misma manera, eh, pues no, no es un número racional, aparece el número pi, la exponencial, eh, etc. ¿no? La razón áurea etcétera, etcétera Y pues los números racionales, ustedes los conocen, es el 0... 1, 3 cuartos, menos 1 medio, etc. ¿no? La unión de estos dos conjuntos origina en los números reales.